se atraviesa algún animal, un, un, una frenada brusca, entonces todo eso también implica de que el médico evalúe esas condiciones, bien, para determinar si la licencia eh, se la van a dar por más o menos tiempo, porque por más que tenga eh, los 66 años cumplidos, que en EMICAR te exigen el, el electrocardiograma. Sí, exacto. Bien, sí, sí, por sí. ahí te pueden exigir o pedir algún otro estudio, como por ejemplo, de diabetes. Bien, sí. No solamente el adulto mayor, pero sabemos que los adultos mayores son más tendientes a, a, a este tipo de enfermedades. Entonces, esas personas que tienen alguna deficiencia, entonces el médico determina, decir, bueno, como tiene tal y determinado problema, no le vamos a dar los tres años, sí. como dice la ley, sino que le vamos a dar uno. Ah, o sea, que depende del estado sí, de cada uno, no sí. es que tres años sí o sí. Sí, claro. sí, y también conozco casos que a veces estaban óptimos de salud, pero porque había un mínimo, una mínima duda, hasta que no repitieran los estudios, no les daban el carné, o sea, no claro. les daban... Igual no. que estudios psicológicos también, también, donde, sí. sí. neurológicos, donde eso va a determinar, hasta incluso eh, si el médico toma la decisión de decir, bueno, vamos a ver en qué condiciones está, lo mandan a la pista y les toman un examen eh, de evaluación práctica nuevamente. También, sí, es mm. real. Eso. Pero ah. es importante tener en cuenta, y a ver, no es que el adulto no pueda conducir, Mira. va a depender de su estado físico, va a depender también de sus emociones, porque por ahí los abuelitos, la gente adulta pasa por estados anímicos bastante complicados, bastante complejos, este, que los lleva por ahí o, o, o, o, o no sentirse bien. Claro. Y ahí es donde también entra en detalle el, el, el, la, la familia. Porque la familia es la que primero detecta sí. cierta anormalía en el adulto mayor. Entonces, cabe destacar la responsabilidad de ese, de esa familia. ¿Por qué? Porque la consecuencia es grave de que el adulto mayor salga a la calle, cometa alguna alguna situación y se tiene que hacer cargo la familia. Mm. Estadísticamente no hay muchos accidentes de adultos mayores, Eso te iba si bien a se cuidan bastante. Sí, no, mm. yo creo que son mucho más sí. prudentes y tienen mucha más, por una cuestión de experiencia también y sabiduría, sí. eh, y respetan muchísimo lo que es la, la, la ley vial. Yo yo lo he visto, a mí mi abuelo ha sido mi chofer muchos años de, de mi vida y ha sido el, el apoderado de por sí de todos nosotros, tanto nietos como hijos. Eh, y, siempre, y el que nos ha enseñado a manejar a todos la mayoría ha sido el que esto se hace así se hace así, y si claro. no te gusta no manejes exacto, es corta, exacto. y ha manejado rutas de toda la vida y es como lo mencionás, y coincido y creo que, que es así son quienes tienen una portabilidad de experiencia muy amplia y son los que realmente respetan eh, lo que es la seguridad y la ley bien, que incluso ellos hasta discuten con la gente que cruza cuando no corresponde el tema de los semáforos el tema de las rotondas y, y saben tanto que te dicen, esta rotonda acá no debería estar. Y es lo que pasa que, a ver, respetan tanto que por ahí se encuentran con el problema vial que tenemos ahora, donde es un caos. Sí. Sí, entonces se encuentran con que eh, te frenaron de golpe la moto que te aparece sí. por cualquier lado, el de la Exacto. bicicleta, el peatón. Y después la culpa es de los pobres abuelos. Eh, la culpa es le echamos a los pobres abuelos que tienen esa educación. Sí. A ver, tío, más allá de la educación, en aquella época cuando era joven no había tanto tránsito, Exacto, no había tantas también. motos, sí, no había tanto es este, monopatil eléctrico, claro. no habían tantas cosas que, bueno, lamentablemente, por ahí no logran adaptarse, no logran entender que el tránsito actualmente es muy caótico, muy indisciplinado, tiene sus consecuencias y también eh, recae también en ese, en ese familiar sí. que hace la vista gorda y, a ver, no le interesa y con tal de que el adulto mayor eh, conduzca, porque por ahí el adulto mayor llega un momento que se siente dentro de su ambiente, eh, se siente inútil, él quiere claro, hacer algo, claro, quiere sentirse. sí, necesita Entonces, sentirse útil. toda la vida manejó, claro. toda la vida exacto. se movió, toda la sí, vida... para ellos es muy difícil que... Fue por, muy activo por y decirles que no maneje que, más. Que, claro, que, le, que, le, exacto, que no tengan la posibilidad de volver a tener su carnet y sobre todo quienes han trabajado de eso... Es como que le estás cortando las piernas. Por su, lógico. Entonces, y son, son muy independientes. La verdad ¿Sí? que ellos son muy independientes hasta para manejarse en un colectivo o algo. No no piden nada. Entonces, es, es real esto de que uh -huh. vos les cortes su viabilidad. Es muchísimo. Aparte... O, han visto que cuando un adulto mayor llega a una determinada edad es como si fueran niños de vuelta sí, se también. ponen bastante tercos y con su idea sí, de como sí. bien vos decís no pedir ayuda quién hace las cosas no como que no quieren molestar es exacto por ahí uno que es joven lo toma de otra manera más despectiva pero su intención siempre es buena es como decir deja sí. lo hago yo eh, sí. no quiero molestarte no quiero quitarte tiempo pero a veces también depende de uno ser un poco más amable, más empático y mm. poder observar objetivamente la situación para aliviarlos y no en este caso, como puede suceder, que ellos ya llegan a un límite de edad con el tema del carné o por X motivo de salud que no puedan hacerlo, disponerse uno también sí. como ellos lo han hecho para nosotros. Sí, la verdad la verdad que sí. Por eso hay que comprometer a la familia sí. a que si ve algún detalle en particular de ese adulto mayor, comunicarlo a las autoridades para que directamente eh, no le den el, la licencia de conducir. Hay mucho... este familiares que directamente ponen excusas o directamente le esconden la llave, directamente eh, tratan en lo posible para que ese adulto mayor no conduzca eh, y toman alguna determinación para que, bueno... O sea, no incide en algún acontecimiento que después pueda llegar a, tra a traer muchos mayores problemas. Y debe ser difícil también el momento en el que no puede manejar más, ¿no? Que le dicen sí. que no, que no está, sí. ya no está habilitado de más. Ese cambio, ¿no? De venir es que sí. eh, y a esa edad también que uno dice capaz más terco y demás. Debe ser difícil decir, no, mira, sabes que Hasta acá llegaste, no puedes manejar más. Y sentirse como que, como decíamos, claro. que deja de ser útil. Sí, sí, debe sí. ser difícil también es ese momento en el que realmente se da cuenta o se lo dicen de que no puede manejar más, ¿no? Sí, la verdad que es un tema bastante complicado. Por eso la ayuda la ayuda familiar, el estar ahí cerca de, de, esos, eh, de esas personas mayores, es fundamental. Uh -huh. Bien. ¿Y qué, qué consejos les podemos dar a, lo, a los adultos mayores? Al eh, que seguramente que tendremos del otro lado, que están escuchando, Bien. que están en esa situación, o a los familiares también, que, que pueden estar ahí. ¿Qué consejos le damos para, para justamente este tema? Y... Para... Para un poquito ir más o menos teniendo en cuenta, eh, primer consejo a la familia. Bien. ¿sí? Que vaya charlando con ese adulto mayor que conduce, que maneja y que le vaya, vaya brindando a ver este, si él no puede manejar, que los hijos lo acerquen, lo lleven, lo trasladen, que le den alguna actividad. Y principalmente para el adulto mayor, eh, chequeos médicos, Eso. ¿sí? permanente, de, de acuerdo, a ver, seguir a, a, al pie de la letra. ...lo que está diciendo el médico, por ahí es, es recomendable una dieta sana, saludable... Eh, ...entendible también el tema de ofrecerle y aconsejar a ese adulto mayor que haga ejercicio... Ah, ...que salga a caminar, uh -huh. bien porque eso también ayuda a, a, la, a la parte cardíaca... ...entonces todo eso me ayuda eh, a tener una conducción dentro de todo razonable, bien... ...estar eh, con los sentidos, estar atento... Eh, tener mucho cuidado al adulto mayor si va a conducir, que no conduzca como recién decíamos de noche, bajo alguna condición climática neblina que ya se vienen los días complicados eh, los días muy lluviosos mm. ¿sí? entonces esas son las recomendaciones para tener en cuenta un calzado que, que esté acorde eh, evitar ciertos determinados calzados que me puedan incidir en que se resbale el, el, sí. el pie del embrague del acelerador y el auto también en condiciones Ah, un chequeo también. permanente de la parte mecánica del auto para evitar eh, uno algunas situaciones. ¿Por qué? Porque por ahí vemos que adultos mayores están manejando un auto eh, que está en muy buen estado. Uh -huh. Pero tenemos el problema de que esos autos cero kilómetros, sí, o 2020, 22, 23 autos nuevos, eh, tienen un freno muy delicado, uno los toca y ahí nomás el auto sí. frena muy de golpe. Sí, entonces también esas son cosas a tener muy en cuenta. Con respecto a lo que es la parte por ahí de multas, ¿qué podemos llegar a decir? ¿Alguna incidencia sobre los adultos? algún Y el adulto mayor, eh, a ver, por ahí está dividida en cuanto a que algunos utilizan el cinturón de seguridad sí. y otros no tanto. Sobre todo, eh, exigir a que ese acompañante utilice el cinturón de seguridad porque si no la responsabilidad, no solamente para el adulto mayor, sino para cualquiera que conduzca, recae sobre el conductor. Uh -huh. Entonces, sí o sí, el adulto mayor tiene que exigir no solamente al acompañante, sino puede llevar gente atrás, que sí o sí todos utilicen el cinturón de seguridad, eh, conducir a una velocidad moderada, estar atento porque por ahí eh, no tienen ese campo visual por ahí eh, afectado eh, por algún a ver, alguna rama que obstaculice el semáforo, eh, por algún ese encandilamiento, que sabemos que en determinados horarios, cuando uno eh, está saliendo el sol, viaja de norte a sur, de, de este, este a oeste, o, este. o de este o de oeste a este. Eh, está encandila y es imposible para hasta para una persona sí, poder sí, visualizar bien eh, cada un cierto tiempo chequear los lentes ir al oculista sí. Eh, sí, que la, yo sepa cada dos años hay que la hacer visión una es revisión. muy importante sí. entonces sí. todos esos consejos para que el adulto mayor tenga una eh, eficiencia sana al momento de conducir es lo fundamental para evitar siniestros Mío. Bueno, entonces para, para ir reiterando, entonces cada, después de lo, de las, del tema de edades sí, a los 66 años cumplidos, sí, sí, en MCAR sí o sí el electro, bien, el electro, sí. cardiograma, uh -huh. ¿sí? y de última eh, acercarse por el, por MCAR porque por ahí este están cambiando y modificando bien. los requisitos. o de, a partir de, de mayo ya hay ciertas modificaciones que ya lo vamos a hablar bien. Ah, bueno. Acá, con respecto al tema de qué va a pasar con aquellas personas que se les ha vencido la licencia de conducir y han pasado más de 90 días. Entonces, siempre cuando uno va a realizar un trámite con respecto al tema de la licencia de conducir, tratar de informarse bien, si no lo vamos a estar informando desde acá, desde el canal, en nuestro segmento bien. de seguridad vial, para que cuando vaya, vayan con los requisitos, ¿sí?, que, que no haya ninguna pido. sorpresa a último claro, momento que, que te impida poder hacer todo el sí. trámite. Acuérdense que siempre en Amicar se pide turno sí. por la página web. Sí. Entonces uno no vaya a hacer cosas. que uno va con el turno y te encontrés con que no llevas cierta documentación. Claro, sí. bueno, por eso repetimos que en este caso lo que te van a poder pedir... entonces El decimos, electro. El, electro. el electro, electro es algo obligatorio, que eso lo tengo entendido. Mi abuelo se lo, se lo pidieron sí, sí. y porque había una mínima falla... Le dijeron que no iba a poder manejar hasta que mm. repitiera el estudio sí. por lo menos tres veces. Y en seis meses casi estuvo sin manejar, sin pisar S la uh -huh. calle, literal. Y la verdad que es una persona súper consciente, es más, está operado de vista y todo, y ve mucho mejor de lo que puedo ver yo. Pero sí, es como vos decís, si tengo... incluso lo, se lo claro. anticiparon, chequeo correcto de la visión. Eh, tiene que llevar una documentación médica, es sí. más, una historia clínica completa, si se puede, con un control fehaciente de que está en óptimas condiciones, por su médico cabecera Bien. para que pueda manejar. Claro, si tiene algún este, problema, como decíamos recién, de glucosa, tiene que llevar los estudios Por eso, tiene médicos. que llevar una historia clínica de por sí, con sí. el diagnóstico ya determinado, y ahí lo van a analizar en este caso qué periodo de tiempo, como has mencionado vos, se le puede dar y si no, por cuánto se puede llegar a, reten a retener el, el, el vehículo, de, o sea, no manejar de la quita del carnet. Sí, también aclarar una cosa, que en mi caso, eh, a ver, si hay una persona que... Eh, le dicen que a lo mejor, a ver, ya el médico determina de acuerdo a todas las pruebas que se han hecho de que no le van a dar la licencia de conducir, también ah. a, eh, hay un auditor médico que se hace una auditoría, sí. nuevamente en general, para a ver, para reiterar claro, si no, es... no va a tener sí, no. la licencia de Exacto. conducir. En este caso podemos llegar a mencionar los costos que tiene, porque sé que tiene un costo esto. Sí, sí, sí, lo que es la licencia de conducir. Le, el curso de seguridad vial sale 2.000 pesos, casi 3.500 pesos en la licencia. El trámite de, por ejemplo, eh, de eh, lo que es el Senat Safit, que son los antecedentes de tránsito, 1.500 Bien. pesos. Sí. Entonces, para poder hacer este trámite completo, ¿cuánto tendrían que llevar ellos aparte de la ya médica. para el adulto mayor, sí. sí, ya es un poco menor el costo. Bien. Bien. Bueno, sí. eso está bueno que lo, que lo podamos decir. Esto, uh -huh. el costo es mucho menor este aproximadamente para con cinco mil pesos para ir redondeando la sí, ahí teníamos la, la página que estábamos mostrando en pantalla eh, mientras estábamos hablando la página de la EMICAR eh, que justamente ahí hablaba de todos los requisitos y el tema de turnos también ¿no? ahí la estamos viendo eh, ahí no ahí justamente sale ¿no? el tema de los requisitos ¿sí? entran a la página Lemicar EMICAR y Van ahí les sale 66 años, bueno todo lo que hemos estado hablando nosotros ¿sí? justamente y el tema también de los horarios el tema de, lo, de los de costos ahí están, ahí están aclarando Santi que sí. a partir de los 80 años llevar vehículo es ah, un bien. requisito nuevo que están implementando por para que para que sí o sí a la persona de 80 años se le haga la le van a la tomar práctica, a ver un examen cómo está. Eh, práctico Perfecto. Que puede ser con el estacionamiento, o puede ser la lomada. O bueno, puede por ser... eso mismo yo te consultaba cuáles son por ahí los, los incidentes que entre ellos mismos producen y que esto puede provocar multas, como en este caso, claro. eh, en un problema uh -huh. de estacionamiento, un choque de, por el mismo, en eh, mala claro. acción de estacionar, y que es lo más común. Yo estuve investigando un sí. poquito la, los incidentes de, de que produce un adulto mayor y es por esto, más que nada, son más por e nada, equivocaciones mínimas. Sí. de. un estacionamiento lo que se evalúa son las... Eh, en la eh, agilidad que de, en maniobra. Sí, la coordinación o sea, también sí, que tiene para poder realizar eso, la operación. Sí, ¿no? y, y si dan una vueltita es simplemente para ver si detecta o visualiza los carteles de pares o se detienen alguna senda peatonal específicamente eso. Bien. ¿Sí? Entonces el instructor evalúa si está todo ok, bueno, listo, lo manda con la planilla de evaluación al médico. Y Bien. si el médico decide evaluarlo psicológicamente, lo evalúan en, en la parte psicológica con algún test preparado específicamente para la persona Perfecto. adulto mayor. Es Bien. más, también al ingresar a Emicar, es muy probable que el adulto mayor le den este, llene una declaración jurada. Sí. Sí, le dan sí, sí, sí. Eh, como un folletito grande que para eh, instruirse en algunas cositas de seguridad vial y abajo tiene un cuestionario uh -huh. para poder este, llenarlo con este, eh, si sí o no de lo que él ha leído, es simplemente Perfecto. eso nada más, no le van a tomar un examen eh, teórico, en realidad Bien. simplemente llenar con lo sí, que él que, ha leído claro, anteriormente. Claro, exacto, tiene que dar por determinado que todo lo que está firmando y sus documentos son legibles Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, Jorge, la verdad que muy claro agradecerte por tenerte nuevamente y bueno, eh, seguramente vamos a seguir teniéndote para seguir consultándote con respecto a todo lo que es la, la seguridad vial. Sin lugar a duda, cualquiera que necesite algún alguna consulta, algo, sí. eh, Jorge Ibáñez Seguridad Vial, mi Facebook. Eh, así que bueno estamos Bien. a disposición. Y de última también se pueden comunicar al 264 413 0373, nos pueden mandar algún mensaje, si tienen alguna consulta o alguna sugerencia, algún tema que digan ¿Sí? mira, tengo este, con respecto a esta duda, lo que sea, nos la mandan, nosotros la pasamos a Jorge, que lo vamos a seguir teniendo para, bueno, justamente sacarnos todo este tipo de dudas sí. eh, eh, que genera, ¿no? A veces el, el tema de, de, de la conducción y la, la seguridad vial. La verdad que sí. Sí, no, bueno. hay muchos temas interesantes por ahí, casi leo uno de, con respecto al accidente de tránsito, que hubo un caso muy conocido de una sí. mujer mayor de edad que venía en dirección... Ah, opuesta, sí. sí. sí y bien. bueno, no tuvo la penalización en su momento que la, que por ahí uno moralmente esperaba y era porque tenía ya una, una, una determinación. Avanzada, sí. Pero tenía un diagnóstico, eh, en este caso psicológico, este el... que no le hubiera permitido manejar, que sí. hoy en día sí se tomaría en cuenta. Sí, lo que pasa es que te explico. Cuando uno va a, a sacar el, la licencia de conducir, ¿sí? uno llena una declaración jurada Ahora, en esa declaración jurada que uno llena, uno, a ver, hasta puede llegar a mentir. Claro. Uno, puede, uno pone lo que en verdad, uno es difícil eh, a, a visual determinar si una persona tiene problemas psicológicos o no. Sí. Entonces, si la persona pone que está bien y la persona pone que no tiene ningún problema determinado, si no tiene azúcar en la sangre... ¿no? Entonces, el médico recibe eso, eso es algo, un documento, si miente y se identifica o se, de alguna manera, se comprueba eh, ante algún accidente que ha mentido, esa uh -huh. persona tiene que cumplir una condena. Sí, sí. Sí, el, porque eh, es mentir en una declaración jurada claro. que tiene peso sí, legal. Entonces, cuando una persona va a el llena la declaración jurada, después pasa por el médico, el médico solo evalúa la vista, por ahí puede haber una evaluación psicológica muy superficial, sin tanta intensidad, entonces le dan la licencia de conducir. Y sí. Pero en la calle, ya la persona a ver, puede incidir eh, en muchas cosas, y en mi carro no se va a enterar hasta que el, el accidente sí, ocurre. Sea, no sea. Eh, es más, hasta... Eh, Trabajando yo ahí ha pasado que muchas veces la persona ha llevado estudios médicos hasta falsificados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para sí. creer de, bueno, de hay... la veracidad de, de esa situación? Uh -huh. Bien. Bueno, Jorge, gracias. eh. Ahí está, sí, Jorge Ibañez, técnico en seguridad vial, que está con nosotros. Y bueno, lo vamos a seguir teniendo para todo el tipo de consultas que, que vayan eh, surgiendo. Eh, vamos a hablar de lo que sucedió el sábado, sí, que es donde estuvimos. Fin, sí, que ya se hacían esperar muchos con el sí. tema del de artista que teníamos. El trap. Sí, la verdad que exclusiva. Sí, entrevista exclusiva con de, Falke 92, ¿sí? Sí. Sí, sí. que se el llama... Nuevo talento, Santiago. Santiago.